Muy buenas, como sabéis este virus, el COVID-19, ha estado con nosotros desde hace unos cuantos meses fastidiándonos la vida, haciéndonos que estemos encerrados y ahora que podemos salir tenemos que intentar hacer todo lo posible para que desaparezca de nuestras vidas o por lo menos tenerlo controlado hasta que venga una vacuna. Una de las formas de tenerlo controlado es localizar a todas las personas que han estado con alguien cuando ha caído enfermo. Eso es difícil porque cuesta trabajo recordar si con quién estuve ayer, con quién estuve hace tres días, pero ahora tenemos una solución que viene a nivel de, del gobierno, que es una aplicación que es Radar Covid que nos permite que instalando la aplicación no tenga que preocuparme de nada más y si en algún momento alguno de los contactos con los que yo he estado, o incluso yo mismo, si cojo la enfermedad, pues simplemente tengo que decir que, que estoy enfermo y va a informar al resto de las personas que han tenido un contacto prolongado con ese nuevo enfermo para que puedan controlarse y hacerse análisis en el caso en el que sea necesario. Para ello, la operación es muy sencilla. Solamente hay que instalar esta aplicación que no nos geolocaliza. Hay gente que dice, es que van a saber dónde estoy. Bueno, ya lo sabe Google y Apple, pero en principio no, no se localiza. Solamente se genera un identificador para cada teléfono y con ese identificador cuando estás un tiempo junto a otra persona pues se guarda en una base de datos local en el teléfono. Y solamente cuando se activa la posibilidad de que alguien de los contactos esté enfermo pues se localiza a todos los teléfonos con esos identificadores que hayan pasado más tiempo con esa persona para avisarles de que han tenido contacto con una persona de riesgo. Vamos a ver ahora que la instalación de la aplicación es muy sencilla. Lo que tenemos que hacer es buscar en el Play Store o en el Apple Store, Radar COVID, vamos a coger el, cojo el móvil, Radar COVID, y nos dice Instalar. Una vez que se ha instalado la aplicación, seleccionamos Abrir. Arranca la aplicación, nos, podemos elegir el idioma entre castellano o inglés y nos cuenta un poco la utilidad, es decir, para dar mejor servicio, seleccionar el idioma, conoce en todo momento si te expones al coronavirus, ayudándote a protegerte y proteger a los demás, comunica de forma anónima si has tenido un positivo y si estuviera afectado, comunicaremos la exposición de forma anónima a las personas con las que has estado en contacto. Es decir, no hay ningún problema y eh, ya se ha puesto la aplicación disponible a todas las comunidades autónomas que conforme la vayan incorporando, pues el sistema irá siendo cada vez más efectivo. Pulsamos el botón continuar y nos habla de la parte de privacidad, donde se hace mucho hincapié en el anonimato, en que no se revela tu identidad ni la de tu smartphone, que no se recoge ni el nombre, ni dirección de correo, ni geolocalización, nada. Eso es lo que contaba antes, es una aplicación bastante segura. Discreción, las alertas de exposición se envían sin indicar cuándo y dónde se produjo el contacto, y tú decides en todo momento si quieres desactivar el servicio. Te lo recomiendo que lo tengamos activado. Lo único que nos va a pedir va a ser activar el Bluetooth. Es decir, El primer paso es activar Bluetooth. Eso es todo lo que te pedimos. Dice, en caso de tener un diagnóstico positivo, introduce de forma anónima el código entregado en el radar COVID. Y en caso de haber estado expuesto o reportar un diagnóstico positivo, sigue las indicaciones que te enviemos. Y pulsamos Continuar nos va a hacer la consulta para indicarnos que, que puede ejecutarse en segundo plano y que se activen las notificaciones de exposición, activar. Por lo tanto, esto es lo único que tenemos que hacer. Y en la aplicación no hay que hacerle nada más, con esa configuración es suficiente, ya no hace falta ni que la abramos más porque va a estar ejecutándose en el teléfono y vamos a poder estar seguros que si alguien con quien hemos estado ha tenido eh, exposición con el virus, pues vamos a recibir un aviso. Espero que os haya parecido interesante este vídeo, si es así, poner un me gusta y si queréis ver más contenido interesante, pues suscribiros al canal. Muchas gracias.